A Police. propósito de que dice Néstor que las autoridades no se pueden hacer los sordos, a mí hoy me tocó una noticia la cual me indigna como les decía ahorita y yo no sé si es que la gente anda desequilibrada o qué es lo que está pasando, señores, el desamor no mata a nadie, si a usted no lo quiere usted no se va a morir porque no lo quieran en lo que va del año, hoy estamos a día 2 de enero del 2020 y en lo que va del año ya van cuatro mujeres muertas y qué es lo que pasa, qué es lo que pasa señores, ya van cuatro feminicidios esto es increíble. Y así que vamos a empezar el año. Y así nos vamos a pasar el año. De dos en dos. Cuatro feminicidios y una sobreviviente de las heridas fue el saldo del primer día del 2020. Que sigue la racha de muertes de mujeres del último día del 2019, que se selló con dos para completar al menos 80 al año. En Ocoa, la Policía Nacional detuvo a Julio Franco Villar luego de que mató de varias puñaladas a Jaira Jiménez en la carretera Padre Villini. Según la policía, Franco Villar tuvo un, tumbó una motocicleta, tumbó de una motocicleta a la mujer que está, de quien él estaba enamorado. La acuchilló y huyó. Pero fue capturado en El Limón, a seis kilómetros de la ciudad de Ocoa. Jiménez recibía en la calle Duvergés, sector La Vigia. En Los Mameyes, Santo Domingo Este, fue asesinada una venezolana, según lo conocida como Nelcy, a manos del raso de la policía Jesús Ferrera Cuello, quien... Luego se intentó suicidar de un disparo, pero sobrevivió y está ingresado en un hospital. En otro feminicidio, en este caso ocurrió en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez. Fue asesinada la señora Angelita Sánchez, de 46 años, también a manos de su pareja Juan Luis Peralta, de 34 años, quien fue detenido por la policía. En el sector La Regola, Puerto Plata, cayó asesinada la señora Cleuri del Olmo, la verbi, de 27 años, por lo que la policía persigue a su marido, Andy García, de 37. El feminicida estranguló a la mujer y luego huyó. La dama era nativa de Sabana de la Mar y, según versiones de vecinos del lugar, ambos tenían al menos un año y medio unidos sentimentalmente tras conocerse por Facebook. Bueno, eh, yo, qu yo quiero opinar... Ahora que termine... señor. El mayor tributo que puede tener una mujer no es una fecha, no es un día al año, no es un poema, no es una canción, es que se le respete su dignidad. Usted no se muere si no lo quieren, como les decía. ¿Por qué hay que matarla? Déjenla, la vida continúa, hay más personas. Sinceramente, tenemos hay un hay un desequilibrio y un hartazgo social por todo el sistema, que yo la gente ya cualquier gota derrama el vaso. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde llegaremos? Esto. Eh, yo quiero opinar algo sobre eso. Eso es un tema muy delicado, pero quiero opinar algo. Tanto como se le da promociones a esas muertes, también el gobierno o, o ¿cómo se dice, Renier, lo, el Público, Los grupos, lo, lo, las, las, entidades. las entidades sociales, también de concientizar tanto al hombre como a la mujer por ahí por ahí por ahí pero, neto bro lo que más es, campaña... es que lo que más se ha hecho es concientizar no, no no pero no ha llegado yo lo que es. creo que no ese... es la justicia que no, debe no, tener no mano dura es un código es. penal mira, que debe ser cambiado mira que persona que tienen querella de un ejemplo querellas tienen ahí tan juntos entonces cuando la autoridad ve algo así que, o la mujer, tanto como el hombre. Hay hombres que van a poner una querella y, y se les ríen en la cara. Deben sí, darle ¿no su entiendes? seguimiento. Y, y, y al hombre, no defendiendo, nadie tiene que matar a nadie. Solo Dios puede quitarle la vida a un ser humano. Hay hombres que y le ponen querella a las mujeres, por, tal vez por celo o algo. Y a, eh, los asesinatos que han pasado, eh, eh, a veces que están hasta arriba. ¿No entiendes? Una presión psicológica. Yo creo que, que las entidades tienen que darle más duro a eso, más duro y concientizar a las personas. Si usted tiene un problema familiar, porque a veces familiar también, que no aceptan que la mujer, porque si usted lo deja, ya, que no Ahora, aceptan eso. Entonces, un programa, mire, usted tiene que venir aquí, no, está bien, en casa. Usted tiene que venir aquí durante X tiempo, concientizándolo, mira, por ahí, metiéndolo por los ojos, por aquí, para que no siga sucediendo eso, porque eso es hasta vergüenza. Yo contar no, eso en, en el nuevo año. Yo no, yo dejé que Liz se desarrollara sola con el tema, porque ella... Eh, Miren, esta mañana... Eh, es de... política, pero tenemos que analizar algo. Ella es la cultura que se ha creado. No solamente por vía de justicia. Tenemos que tratar de hacer algunos cambios sino es la cultura que nos viven bombardeando día a día. Y que mujeres, por ejemplo, te le voy a poner un ejemplo, un caso, de una jo, de una señora que, se, que le estaba golpeando de marido delante de los hijos y se hizo viral de Samaná. Y el equipo de trabajo de prensa de Telenor fue allá a Samaná y habló con ella. Y el señor estaba preso. Y ella nos dijo a, a nosotros que ella quería que saliera el hombre. Para, porque ella decía que cómo iba a mantener sus hijos. ¿Me está entendiendo cómo el factor económico, como el factor cultural sí, influye. eh, está influyendo? Entonces, solamente nos agarramos de un solo lado, o sea, de una sola forma. No, no, eso es un problema que tiene muchas cosas el perfil de la persona, la pareja con quien tú te involucras. Porque hay, hay, hay mujeres que están ahora mismo de, muy dependientes de un hombre y le tienen miedo al hombre por el hecho económico, por el factor económico que no se pueden ver solas. Hoy eh, la muchacha que trabaja en mi casa me contaba que uno de sus hijos eh, tiene una niña embarazada, una muchacha, una joven embarazada. Y ella pasa el día entero durmiendo. se o sea, entero durmiendo y no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Entonces, cuando, cuando llegue el momento de, de, de, de salir a la, eh, de, de, el hombre, sale a la calle, provee, y ella solamente... Tiene Un concepto de, de Sí, pero tampoco de, vamos a crucificar a las mujeres. Pero que no es que ese es el problema. Entonces, el día que no co cojamos la cosa muy paño tibio y ella, las mujeres, no quieran entender que es un sistema de cultura que no solamente tiene que ver con que tú ir en contra del hombre, porque toda la campaña que yo he visto pero en que esto, esa cultura del patriarcado ¿sí? debe cambiar. Sí. Ah, pero la que mujer esa también debe no cambia porque es muy bonito. Eh, ah no, mira, eh, nosotros queremos ser los líderes, eh, la mujer quiere ser líderes, pero de qué forma tú quieres ser líder? se han hecho muchas sabes, campañas tú, tú depender solamente del hombre, porque ese es el problema. Entonces, el hombre cuando tiene el factor económico domina a la mujer y cree que es dueña, que cree que la compra. Eso es lo que ha aplicado, aplicado muchísimas veces José Luz que tiene un proyecto se, de eso. Se han hecho muchas campañas realmente y la mujer, no, tanto la no mujer. Lo suficiente, pero las campañas como como se promueven, yo no estoy muy de acuerdo porque la mayoría no es como educa. acusando al hombre, acusando al no. hombre, o sabes como que todo tiene que ser acusando. Si algo no va a el factor no es que el hombre sea malo, porque que, si tú vas a decir hay factores que son malo el factor es el perfil del, de la persona, del el hombre que es pasional, ¿sabes? de ese perfil de, del hombre pasional, la mujer tiene que identificarlo y tiene que haber tiene que haber programas que identifiquen ese tipo de conducta. Señores, la yo. justicia, la justicia. Hay testimonios que le pegan tanto a uno y que uno ni siquiera tiene que conocer a la persona. Simplemente uno tiene que tener la condición universal que es del ser humano. Pero hay hombres que están presas y veía, la sacan y la es, misma mujer la sacan. Ahorita al mediodía yo veía en el programa de, de, de, de Sobre todo. Que una señora tiene desde el día 21 de diciembre yendo a la Policía Nacional, yendo a, a violencia de género, desde el 21, señores, porque su marido, su exmarido, le dijo que la va a matar y ella tiene desde el 21 yendo a violencia de género Porque el y público todavía no el marido no está preso pero también ha, ha pasado que el ministerio público le dan la denuncia de una y persona estamos... de un hombre que nunca le dio golpe y el tipo cae preso, no. también ha pasado sí. ay, ay, se, ay, se ay, trata sí. de prevención ay, no. ay, ay, a veces ay, es injusto ay. pero hay que prevenir señor, ese sí y, ese, ¿y esa... qué es lo que estamos viviendo Yo... ¿Y, y tú ves que el procurador por cualquier quítame esta paja ya el hace procurador una no de sigue, prensa para él atribuirse cosas que muchas cosas no son de él, que no le hacen tan poco yo, yo doy fe y testimonio. Tengo amigos que han caído presos sin ponerle la mano. Y la Solamente mujer... Ella... Vamos ¡Ah, va a cumplir la ley. ¡Pum! Está preso, y investigue. No, porque es un, a mí me pegó... Cuando es la investigación, cuando es investigación hay, ¿cómo va a salir? Tiene que ser una investigación no. profunda de los casos que Pero están a mí haciendo. me pegó mucho de esa señora que decía esta mañana, coño, yo tengo viniendo desde el 21 de, de, desde la ponen de relajo. A ella la ponen de Y no le prestan atención. Yo de verdad, yo no sé quién es que se va a encargar del mundo real, porque la justicia anda más para coger cámara aquí. Una no. lucha digital, rueda de prensa, tweet, vainita es bonita, con pero Con campaña mentira. eso no va a mejorar. ¿Quién que se va a encargar del mundo real? O sea, el mundo ha cambiado, señores, y hay muchas mujeres que están en pobreza. Hay, hay mujeres que no... Así como Liz, que es regidora, eso quiere decir que las mujeres tienen la misma el mismo derecho y la misma fuerza que tiene un hombre en la sociedad. Entonces eso ha afectado mucho a los hombres, señores, entiendan eso. Entonces el hombre el hombre está muy concentrado solamente en las mujeres que puede comprar a través de bienes económicos y esa mujer que está concentrada en bienes económicos o la mayoría que no pueden viven su vida sumisa bajo el hombre el día que esa mujer se le va ella, ellos, y esa gente piensa hasta la inversión que hizo. Eso es un tema muy amplio, que además no es que, que no solamente el sistema de justicia, la cultura que nos están vendiendo a nosotros todos los días y todo eso. ¿Qué debe cambiar. Toda esa cultura debe cambiar.